¡Fiesta! WIPR y los cantores de Valladolid. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos Puerto Rico, espero que estén disfrutando y realizando sus planes para este año que acaba de comenzar. Soy Nagel Torres. Y estoy feliz de presentarles nuestro primer sorteo nocturno del 2023, hoy martes 3 de enero. Los sorteos serán certificados por la auditora Glendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro ⁇ Company, y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Arrancamos el año con un nuevo ganador de premio secundario en el sorteo de ayer lunes 2 de enero. Con Double Play se fueron 50 mil dólares con una jugada automática vendida en Selectos Cuamo. Muchas felicidades a este ganador o la ganadora y para mañana el Powerball te da la oportunidad de convertir tu año nuevo en uno millonario porque tiene acumulado 291 millones de dólares y Loto Cash no se queda atrás para mañana cuenta con 530 mil dólares que son buenísimos y te los puedes llevar en un solo pago al igual que la doble revancha que tendrá 105 mil dólares esperando por ti juega ya que este nuevo año sea a uno grandioso con lotería electrónica. Y además, oportunidades de pegarte con Wild Ball. La nueva forma de jugar: pega 2, pega 3 y pega 4. Con Wild Ball podrás reemplazar cualquier número del sorteo oficial y tener la oportunidad de ganar. Cuando juegues pega 2, pega 3 y pega 4, pídelo con Wild Ball. Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar este bolo. Te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador de los sorteos para ganar premios secundarios. Por eso, no olvides pedir tu jugada con Wild Ball. Y justo ahora, vamos a dar paso al sorteo de Wild Ball para esta noche. Mucha suerte, vamos a ver cuál es el bolo que vas a poder utilizar. Es el 7-7. ...el 7, acompáñame y vamos a ver los números ganadores en los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 para esta noche. Primer sorteo nocturno del año, buena suerte, el primero para el Pega 2 es el 4, el 4, el segundo es el 2, el 2. El número ganador de Pega 2 es el 4, 2, repito, el número ganador, el 42. Veamos ahora los números del Pega 3. Busque su boleto, se jugó Pega 3 para el sorteo de noche. ¡Mucha suerte! Llega el primero. Es el 8. El 8, el segundo. Es el 4. El 4 y cerrando Pega 3. Repitió el 8. El 8, el número ganador de Pega 3 es el 848. Repito, el número ganador, el 848. 48 y cerramos esta noche con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta noche de premios. El primero para el Pega 4 es el 0. El 0, el segundo. Es el 1. El 1, el tercero. Llegó, anótelo, es el 7. El 7 y cerrando Pega 4 es el 6. El 6, el número ganador de Pega 4 es 0176. Repito, el número ganador, el 0176. 76. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy Muchas felicidades a todos No olvides visitar la página oficial loterías de Puerto gov para más información Los esperamos mañana, ya es miércoles para los sorteos a las 2 de la tarde Gracias por acompañarme, que tengan todos una excelente noche Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con Noticias 360. Es una oportunidad que queremos compartir con ustedes, un momento muy especial con el primer ejecutivo del país, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Eh, para conocer un poco sobre cómo marchó este 2022, que sabemos que ha sido uno de muchos retos, de muchas circunstancias que ha tenido que manejar, y aquí lo tenemos. Gracias, gobernador, por recibirnos en la fortaleza. Muchas gracias. Encantado de compartir contigo. Qué bueno, igualmente. Mire, eh, la parte de los retos, porque sabemos que, que manejar, gobernar, eh, enfrentar diferentes situaciones, pues ha sido parte de, de lo que le ha tocado este año. Sí, claro. Eh, comenzó el año... Eh, la pandemia en apogeo, hay que recordar eso, pero luego fuimos normalizando la situación y aunque todavía la pandemia está presente eh, y todavía tenemos demasiados contagios, estamos en otra etapa. Ahora lo importante es la responsabilidad ciudadana, que las personas de mayor edad y que tienen su salud comprometida se protejan, sigan usando mascarilla, eviten aglomeraciones, por otro lado, que se vacune todo el mundo con la viva lente, que funciona. Yo me vacuné. Y en el caso de la influenza, lo mismo. Eso en cuanto a pandemia respecta. Pero, por otro lado, el gobierno tuvo grandes logros. Dejamos atrás la quiebra del gobierno. Y ahora vemos cómo hemos, hemos podido eh, ajustar los salarios del personal en el gobierno. Y ya para este próximo año, todo el personal del gobierno va a tener un salario comparable... Al del sector privado y eso es un gran logro estamos dejando atrás la austeridad que sufrimos por tantos años eh, por otro lado la reconstrucción eh, ya está en allá arrancó ya tiene un momentum que no hay quien la pare y recibimos la gran noticia de que FEMA a mi solicitud eh, va a apoyarnos para estabilizar